Amelia Alcántara dice que Navila es demasiada mujer para Roche. Ay. Ustedes saben que lo hemos hablado aquí ya varios días, que Navila y Roche tienen como un coqueteo a nivel de las redes. Uh -huh. Se siguen, se comentan, esto que lo otro. Y se filtró una foto, o sea, ellos subieron una foto. Se filtró, el mismo Roche, el subió, Roche la subió una foto. foto con ella en las terrenas, parece que de ahí para acá están hablando. Y Amelia Alcántara dice que Nabil es demasiada para Roche. Vamos a ver las declaraciones. Ahí está, en ese panel, que es donde está también Yelida Mejía. Uh -huh. Dice Amelia que es demasiado para... Es su opinión. Se respeta. Claro, es su opinión. ¿No entiende Yo... Usted no sabe la maña de nadie. Eso es cierto. Usted no sabe la maña y los defectos de nadie. Cuando viene a ver ella, se vende como... Que es una profesional y esto con lo otro y, se puede, y puede ser más barrial que Roche. Uh -huh. En un sentido cuando se da otro traguito, ¿verdad? Sí. Que cambie de ánimo. Pero yo creo que cada quien tiene una oportunidad. Eso no, eso no, para mí. Claro. No existe de que, que fulano es más que nadie. Ya no existe de no, por, por algo están con esa química y por claro. más dinero que tenga, está bien, pero tiene que haber un poquito sí, de algo. Exactamente. Eso es cierto. Para que eso se dé así. Claro. ¿Tú entiendes? Porque eh, si, no siempre. Es beneficio estar con un artista, con una persona famosa, porque inmediatamente usted instaló una, una relación con él y terminaron, se le va a ser difícil usted poder publicarse con otro, uh -huh. otra figura. Uh -huh. Como se le ha hecho a ella? A ella, no todo el mundo se sienta a veces una cerveza con ella. ¿Por qué? Porque pueden malinterpretar, entonces son amigos de aquel hombre. Sí. No es que ese hombre tiene que ver con ella. Simplemente se sienten, o, o sea, un respeto. Sí. No, déjame respetarme como hombre porque esta muchacha tiene una hija con Fulano y Fulano es amigo mío. Sí. Olvídese de eso. Aunque no haga nada hace tiempo, pero muchas figuras se cuidan de eso. Y yo pienso que eso es lo que pasa con una vila. No entiende, aparte de que bueno, no, ella no, no es que una comunicadora ni que ella lo que es una modelo profesional. No entiende que no tiene según ¿Cómo es? Pero tiene el sonido porque ya vino de esa relación. Entonces, el que se respete de los medios o los artistas, si le hacen un coro, lo hacen callado. Entonces, ella parece que no quiere tener nada callado. Y por eso se está publicando con R. de mi opinión. Se desesperó Navila ahora, porque tenía un tiempo que no, no sonaba desde aquella eh, relación. ¿Volte a lo desde aquella relación. Eh, Navila, ¿verdad? Dejó eh, de, de sonar en las redes con, con esa farándula y ese tipo de cosas. Sonó una con otro chisme pero luego de eso no se, no se a saber, yo no voy a saber más de nabila tapia en, en todo este tiempo hasta ahora con, con esto de roche rd yo creo que aparte de un marketing ellos están buscando ellos le están sacando un beneficio a eso de marketing porque realmente ella estaba pagada en las redes y es una verdad una persona que en, la, en las redes es influencia y modelo y ese tipo de cosas y si ellos están y algo ya miraron no se tiene que meter en eso porque cada cabeza es un mundo cuando viene a ver vila piensa algo diferente. Cuando viene a ver, le cayó bien el Guá, Tú sabes. Yo voy a esa misma opinión eh, tuya. Ya realmente, vimos un tiempo que ya las clases sociales a nadie le, le, le interesa. Ah, y ya si ella le gusta, como tú dices, el guay, algo, al, algo vio ella en él. tal La química, la personalidad o algo que le haya llamado la atención. Los bailes, de rock, la cheche el movimiento, eso puede ser que ella le haya la sí. atención. Yo no Me siento, yo sé que es opinión de Amelia, pero yo no siento que ella sea demasiada mujer para él. Yo siento que ya eh, cualquier, realmente cualquier hombre, dependiendo de cómo trate una mujer, puede hacer a quien sea. Claro, porque puede hacer cualquier tipo de mujer. Tanto tú como en eso puede hacer cualquier tipo de mujer, con dinero, sin dinero, flaca, gorda, alta, baja, como sea, porque depende de cómo tú la, la trates y la química que hayan entre los dos. Vale, ya claro. eso no no, no va ahora en estos tiempos. Y realmente si ella se siente bien y siente de o que, que está disfrutando, que le gusta la forma en que se ha tratado con Roche en estos días que se ha hecho con las redes sociales porque le de para allá ella no tiene a nadie quien le llore, como dicen ella puede rehacer y no su y, vida y, no sano, ella puede bolsillos. rehacer su vida y uno ahora, nunca sabe qué cambio le, le puede, puede dar, dar el ella también ahora eso es un serie eso es un gran glow up para Rochi, o sea ¿Sí? eh, de la demente a David tapia <ríe> no, <ríe> no, no, no ahí se ve ahí se ve tanto el manejo como el avance el avance de Rochi, tanto sí, lo personal como lo laboral. Ya sea para lo que sea, sea para alguna para un sonidito como esto, para un eh, que ella va a estar en un video musical, o para alguna colaboración, o para algo ya de, de verdad serio, pero es un gran glow up para Rochi, estar con Avila Tapia. Claro. ¿Un qué? Glow up. ¿Eso qué es? Eso es eh, evolución. Glow up. Glow up. Glow up glow up ok glow up, yeah. un, glow yeah. up. Sí. un glow up uh -huh. sí tú tuviste un glow up cuando tú estabas llenito y ahora tú estás fit un sí, glow exacto. up sí, estoy de nuevo con la barriguita pal. ay no tú. tú tienes sabes? que darle tienes que darle no puede bajar oye oye oye te eh. oh! echa aquí tienes eh, que darle vamos ah, vamos a, hace <ríe> la ropa <ríe> vamos no a tú rico. estás corriendo una hora verdad ah. te va a pesar y de todo pero si tú no controlas, tú puedes correr hasta Jarabacoa de aquí todos los días. Sí, los carbohidratos, los carbohidratos. No. Y que tenga un régimen de sigue, alimentación. Tú sigues comiendo normal, ¿sabes? pero con poca cantidad. Sí, sí. Tú vas claro. reduciendo para que el cuerpo se vaya. Que se lleve de la semana saludable, de la ah, guía no nutricional. Donde, donde lo tiene ahí. Claro, pues bien, claro. eh, se, ve, se ve bien en la evolución de, de Aldeli Ramírez, mejor conocido como Rochi. No, y a Amelia Alcántara parece que le picó, no sé, porque... Para no, no, no, porque esa es su, eso su, eh, su, eh, opinión? Eh, su opinión, ella tiene un programa, igual que nosotros, ella dio su opinión, y no se salió, primera vez que la veo haciendo su opinión tranquila, oh. que, no me, que, que yo dije, que me, a mí me enviaron, uh -huh. que, que me dijeron. que, que, que esto era. No, ella dio su opinión, que ella ve, todo el mundo lo ve así. Sí, es cierto. Todo el mundo lo ve así, pero yo creo que Roche está cambiando mucho, porque también estoy viendo poco a atrás de él. Sí, <risa> sí, lo seguridad nada más. Sí, está limpiando. Sí, sí, está limpiando y eso es bueno, eso es lo que el público quería.